Y yo creo que hoy en día es imposible buscar otros grupos de, de inquilinas en lucha en Europa sin encontrarse con el, el colectivo Habita, porque son muy, son muy activas. Por ejemplo, están liderando gran parte del trabajo que, que hace la Coalición Europea de Acción por la Vivienda. Son muy activas, se reúnen siempre con un montón de grupos de, de todos los países de Europa. Y bueno, en concreto con nosotras, pues ya hace un par de años que hemos estado yendo a Lisboa, ellas han venido también. Y es verdad que con otros grupos eh, europeos también hemos coincidido, hemos debatido, hemos hablado. Pero en, en el caso de Habita tenemos una relación muy especial, ¿no? Porque, porque por ejemplo, bueno, porque nos, mmm, nos estamos observando constantemente lo que hacen ellas allí y lo que hacemos nosotros aquí. Y, y, bueno, tomando ideas, preguntándonos dudas, debatiendo cuestiones. Entonces, bueno, es una relación que espero que dure por muchos años y que aprendamos eh, mucho, las unas de las otras en concreto Habita eh, bueno, nació en torno a 2012 ¿no? eh, y llevan trabajando todo este tiempo con problemas eh, de Lisboa relacionados pues, con la gentrificación el impacto del turismo eh, la dificultad de acceder a la vivienda para los colectivos eh, bueno, más marginados de la sociedad, más apartados de la, de la sociedad y, y bueno y en todo este tiempo pues, han han aprendido a, a, bueno, a luchar con las instituciones, a defender casos muy, muy duros y a pelear para que la gente pueda permanecer en barrios que, como sabéis, en Lisboa pasa lo mismo que en muchas ciudades europeas, en la que el turismo está arrasando y está destrozando los barrios. Eh, la última vez que estuvimos en, en Lisboa nos hicieron un tour que hacen, que se llama el Centrifica Tour, que es, está muy guay, porque yo recuerdo que nos daban unas pegatinas que decían... Eh, tu, tu turismo, mis desahucios o algo así entonces las teníamos que ir pegando cada vez que había un apartamento turístico porque aquí, allí tienen una placa las teníamos que ir pegando y, y ellas nos explicaban pues, la historia del barrio cómo el barrio se había, se había ido desalojando y demás entonces creo que tenemos mucho que aprender de ellas también en, en cuanto a acción contra este turismo que nos está, que nos está quitando vivienda al final Yo quería agradecer mucho por la invitación y Oleg no sé dónde está, con la idea de de la revolución de abril y las ocupaciones, porque en la realidad ese ha sido una gran experiencia para nosotras porque tampoco conocemos mucho de esa experiencia y pienso que eso vaya a quedarse claro también porque en contexto político porque no sabemos mucho de las ocupaciones entonces, muchas gracias porque seguro que después de esto también estamos más preparadas para prácticamente y también teóricamente para, bueno, para ocupar en Portugal. Y cuando empecé a hacer, a hacer este trabajo lo que, lo que me quedaba claro era que yo tampoco conocía muy bien los antecedentes de, de la habitación Dictadura y y que para mí ha sido importante hacer este trayecto, entonces voy a rápidamente hablar un poco del contexto histórico antes de la dictadura y por tanto en el siglo XIX los trabajadores textiles y de las conserveras se mueven para junto de las ciudades donde hay industria. ...y ahí empiezan a ocupar eh, palacios abandonados, patios y algunas casas... ...y, y ahí también luego las personas ya vivieron en casas sobrelotadas... ...y una cosa que ha sido muy rara en todo esto es eh, que hay algunas preocupaciones... ...y después de la charla uh, de a poco, eso es más fuerte ainda todo ese sentimiento... De que esto es muy cíclico y que estamos siempre pasando por cosas muy similares. Y que hay personas del siglo XIX que tenían una gran preocupación eh, con las condiciones de habitación del barrio, sobre todo la sobrenotación, no porque estaban muy preocupadas con la dignidad o la indignidad de las casas, pero porque podían ser focos de epidemia. Y bueno que es lo que está pasando ahora mismo en Portugal, que los barrios son, están con casas sobrelotadas y son focos de epidemia y eso no es porque estamos preocupados con las poblaciones ahí, es porque es un riesgo para toda la otra población eh, de clases altas, que bueno, lo gesto. Bueno, en la Primera República, que para nosotros va de 1910 hasta 1926, cuando hay el golpe de la dictadura fascista, eh, se empiezan a crear algunos derechos de habitación y a dificultar los desalojos. Eh, por ejemplo, se obliga a los propietarios a alquilar las casas vacías y se empieza una congelación de, de, de los alquileres y se impone una, un pago mensual de, de la renta, del alquiler. Porque hasta ahí era como trimestral, semestral y bueno, eso ahora sería muy complicado en altura más. Después, con la guerra entre 14 y 18, um, hay una mayor flexibilización de todas la, las políticas de, de, de, de alquiler y después en 17, se um, salió sí, sí, una ley donde los inquilinos, donde los propietarios no podían desalojar un inquilino solo porque no lo querían tener ahí, porque eso era fácil así que no, no me quiero que te vas en, en 22 um, el aumento de los alquileres finalmente que termina la, la, la congel no congelada y, pero la, los desalojos siguen con grandes dificultades para los propietarios. Pero hay una manifestación de la Confederación uh, Sindical de los Trabajadores contra los propietarios, era solo es el eslogan, y en respuesta a eso surge una nueva ley para congelar de nuevo los alquileres. Y en 24 se crea la primera, bueno, la Asociación de Inquilinos de Lisboa, que es una gran asociación y que ha tenido, bueno, que tiene un papel importante, sobre todo durante la dictadura, de las posturas más radicales, de institucionales o políticas. Bueno, tenemos la dictadura en, de, entre 26 y 74 y luego en 28 dos años de, después así uh, implementar alquileres con renta libre y desalojos inmediatos que no era necesario un proceso judicial y lo gobierno había pensado unos pobrecitos de los inquilinos que no tenían dinero para pagar lo el, el aumento del alquiler y iría a dar un subsidio gubernamental pero se olvidaron bueno, y entonces es esa situación y um, la actividad, por ejemplo, de, de urbanización y de construcción pasa a tener no los nuevos trabajadores urbanos que vienen para trabajar y las industrias, pero sí las clases estas como medias. Bueno, no voy a entrar en ese debate de nuevo de las clases medias, pero hay un cambio en la urbanización después en 43 hay una cosa que, que, que mire como curiosa, que en 43 el estado nuevo, el fascismo hace una constelación de alquileres de nuevo y eso es como, ¿cómo? ¿qué aquí? Eh, porque no quería una estabilidad, sobre todo en las áreas suburbanas y, y no quería problemas con los empresarios porque después no estaban los lo lo salarios se dice salario, los salarios más altos entonces como a mí ha decir como claro, eso está siempre la, los alquileres están siempre aquí como una, una moneda de troca política y bueno, y una arma en 48 hay una regulación opresiva que sigue probablemente con algunas alteraciones, no busqué mucho sobre eso, pero una regulación de cómo se vive dentro de cada barrio y bueno, sobre todo, presetos morales, ¿no? Y, y al mismo tiempo se permite el aumento de las agendas en 48 Y la asociación de los inquilinos que vos hablaba consiguió que los alquileres eh, se mantuviesen congelados en Lisboa y Puerto y los ajedores. Y bueno, y, si, y, y sin desablogos, porque eso también en esas dos áreas ha sido una gran victoria. Um, por ejemplo, la regulación opresiva tenía cosas como si tú eres un hombre no casado, no puedes recibir una mujer en casa, en tu hogar... Uh, que no puedes colgar tu boca en cualquier lugar, tienes sitios propios, que no puedes tener gatos en casa, cosas así muy de, de la vida cotidiana muy precisa. Um, en los años 60, claro que hubo, hubo mucha, mucha gente que emigró ilegalmente, ¿no? y para afuera, y también en la guerra, pero al mismo tiempo, había en la misma un proceso de crecimiento urbano y eh, todo ese proceso de llegada a las grandes ciudades con la industrialización permanece. Y m, ninguna, ni, ni Estado ni propiedad privada consiguieron responder al problema de, de, la, de la habitación y solo había dos soluciones. Una, alquilar una casa o una cama en pisos sobrelotados o construir o alquilar una barraca clandestina, autoconstrucciones y que eso que vaya a ser nuestro escenario de, de Lisboa por muchos años. En los años 70, por eso muy cerca de la revolución, Portugal tenía como 8,6 millones de personas millones y en un censo se descubrió que 35.000 familias vivían en barracas o otro, autoconstrucciones 68.000 en habitaciones que eran solo partes de casa, 600.000 en viviendas sobrelotadas y más de 2.5 millones vivían sin condiciones ningunas de sanidad. 50% no tenía agua, 40% no tenía bueno, estoy tan pero instalaciones sanitarias 56% no tenía electricidad esto es años 70 ¿no? y el sector privado construía la, la 91% de la propiedad que era construida y eso no era ni mitad de que sería necesario um, y había como 3.000 viviendas vacías Esperando como una fecha cumulativa o así, como momentos ciertos eh, para, para abrir y por eso muchas veces teníamos como bairros autoconstruidos y mismo lado, como vecinos, bairros nuevos que no podían ser utilizados. Sí, eh, se ha colocado el desalojo administrativo y podía tener cosas como la oposición a la orden social que existía. Y bueno, las otras cosas que ha dicho como preceptos morales, morales de, del Convento. Un marido, filha, cunhado mi hijo, y mi Todos está en y verdes. E, como não tenho doenças dos pulmões, fez aquela barraca ali para não viver aqui com a gente, para não acontecer a minha filha. Tem retrato? Não, senhora. Então, como é que se arranja? Faço num balde e depende da Neste balde, estamos a ver. Sim. Vai ter. Ah, aqui então, e para quiser, para as traseiras, depois ou não. Bastante perto, porque não. Sim, talvez nem tanto. Aqui onde vai sair a fossa, há hortas, não? É? Havia uma horta, onde há agora só árvores de fruto, porque estava a alugar e neste alugar deixou de, de vir para aqui. Tinha a quente a arrendar, apinhando escudos e cultivava isto, mas agora desistiu. E no verão há mau cheiro? Sim, muito mau cheiro, não se pode nem com cheiro. E, e com os bichos? E no inverno a água corre por aqui? Corre por aqui toda. Uh, aqui assim na Quinta do Convento, um portanto em Vieiras, já houve casos de escola? Sim, houve uma senhora lá em cima que morreu. E teve um vizinha ao lado que foi mãe, avó e neta que esteve no um, um, um Hospital de Santa Maria. Quantas pessoas vivem com você? Eu vivo em quatro. Dois filhos e é o meu marido e eu. Tem retrato? nossa senhora. Então como é que faz tenho, Tenhamos um balde e no balde é que as, as necessidades. E quantas às vezes eu estou, porque tenho uma colite crónica e de maneira que sofro muito os intestinos, e qualquer coisa que eu como faz mal e tenho que andar constantemente por volta do balde. E então já me têm batido à porta, vizinhas, como ainda hoje uma vizinha bateu-me porta e eu estava no balde e para essa pessoa entrar eu, tive, eu tenho que tirar o balde pela janela do meu quarto para a pessoa entrar e não ver o cheiro que eu lá tenho em casa. E de maneira que é à noite ou durante o dia, quando eu vejo que não está aqui ninguém fora, é quando eu vou deitar a despejar o balde das terras. Quando o calor aperta. Quando o calor tenho que descer, mas há pessoas que estão aqui assim, não é? Ou então sou uma pessoa que tenho vergonha de despejar o balde quando está a gente que sempre que não esteja ninguém, que é para eu ir despejar. E há outra que tem o um, chívia, um sempre um garrafão 5 litros de chívia, no quando faço essa uh, necessidade ou quando tenho um balde assim, ponho um bocado de chívia, que é para não dar origem, porque eu tenho este mal. Não posso com os cheiros, nem cheiros bens, nem cheiros maus, eu não posso. Porque a doença que eu tenho, não posso com estes cheiros. E de maneira que, ora, já disse que eu sou uma barraca, são, tenho três cabas. E a gente ter lá aqui lá em casa, não é? É um cheiro que não, não é horrível, que não pode lá menos meter, temos já saltado pela janela, temos escondido o balde pelo quintal, uma parte do quintal que eu tenho. E, e quer dizer, acho que uma coisa muito mal, muito mal, não temos godos, não, não temos uma casa de banho onde nós podemos tomar banho, que só não alguidamos, lavamos da cintura para cima e depois metemos da, da cintura para baixo. Es una cosa que no tenemos uh, uh, escotos, no tenemos estas cosas niúmas, pero la única cosa que yo tengo mejor regalé es tener luz. Y bueno, es una descripción muy aprofundada de cómo se vivía, cómo las personas tenían que hacer una huerta, no sé de dónde iban a descargar las, los productos de, de esgoto. Estoy haciendo desgoto, ¿no? La sí, que no tenía alcantarilla. Y bueno, ya están viendo a mí. Um, por eso las reivindicaciones de, que se criaron con, con el 25 de abril uh, han sido muy conectadas con esta realidad que se vivía y que en algunos casos se continuó viviendo no de la misma forma y y bueno el 25 de abril uh, lo que pasó es que la, la gente no había la gente como los intelectuales, los partidos que no sabían muy bien cuál, cuál era el estado de, de la habitación no había estudios muy intensivos y para entender lo que uh, ian a encontrar después de la revolución y por eso Toda, todo que se claro que las barracas eran visibles pero las personas de, de los movimientos partidarios por ejemplo no iban ahí tanto y por eso había ha sido una sorpresa que ninguna que ninguno estaba nadie estaba preparado para para para luchar institucionalmente tampoco y por eso ha sido muy importante todo el movimiento popular que se creó de base que ya está tenemos la revolución y eso es lo que queremos esto es lo que necesitamos ahora y no es para dos meses es ahora porque todos los días tenemos que vivir así y por eso las las, las reivindicaciones así primeras eran hacer frente a este regulamiento opresivo que vos hablaba de la vida privada y exigir más acceso a la casa, no tiene más que tener acceso a toda la casa, todo el piso, y sin aumento de alquiler. Casas decentes con todas las condiciones sanitarias y seguridad Servicios para los niños, eh, esta es una exigencia de, de las mujeres, de guarderías, ocio para niños. Um, transportes. Uh, sanidad y escuelas servicios de otros tipos de servicios ahí cerca ocio general esportivo cultural y y bueno y después por ejemplo en el caso de las personas que vivían en baracas y, y bueno barrios construidos se negaban a salir de su lugar que no querían como mudar cambiar completamente para un otro lugar porque ahí que tenemos su comunidad su, su alrededor entonces a, a 30 de abril por esos cinco días después en Oporto los habitantes del barrio se reúnen pronto para exigir lo fin de las regulaciones y exigir eh, y poder vivir en libertad y aquí se conecta cambiando alguna clase media que también lo no quería eso ¿no? que, también, que también quería no tener esta opresión constante y se crearon las primeras comisiones duradores y después de esta en toda la ciudad de Porto se crearon más y después los habitantes de muy cerca tiempo los habitantes de los barrios clandestinos de lisboa también se organizaron y uh, pediendo uh, no solo casas dignas pero ocupando la, casas públicas vacías las primeras casas a ser ocupadas eran las que nos decía que estaban muy cerca de los barrios autoconstruidos y vacías y entonces ocuparon. entonces en las primeras dos semanas del proceso revolucionario en nuestro verano caliente uh, se ocuparon más de 2.000 casas entre Lisboa, Setúbal y Puerto Así, dos semanas y hasta y eso la mayoría de las personas lo quería era como no voy a esperar que venga una, una ley que me diga que no puedo que yo estoy es, eh, harto de esperar pacíficamente y pacientemente que va que me van a dar esa casa que es mía entonces empezó por ahí por eso muchas veces la acción de las comisiones duradores era una acción muy directa y de vamos a, a solucionar, por ejemplo, tenías un muro que era para, para que no se vea, que atrás del muro hay bajacas y autoconstruidos, entonces vamos a mandar abajo. A, a veces también con, cuando había procesos de negociación decías como a, hacías un plazo y decías, es, es para estar solucionado ahí, en ese plazo. Y después, cuando, por ejemplo, la solución solamente pasaba por instituciones afuera, muchas veces también las comisiones de moradores iban ahí e el proceso. Y eso, por ejemplo, pasó en los ayuntamientos cuando estaban decidiendo por dónde van las cazas, Las mujeres iban y decían, no, no, no, no es que peros no, no tienen ningún sentido y lo que, lo que la comisión de moradores quiere es eso, eso, eso. Entonces, ha sido siempre una cosa de de negociación pero sobre todo lo que siento es como una cosa de no vamos a esperar y vamos a solucionar eso juntos pero no vamos a esperar y y bueno y las lo proceso de, de formación de una comisión de moradores para mí eh, me, es muy bonito porque estamos hablando de personas que se, que se quedaron el fascismo durante un montón y que no tenían ninguna experiencia asociativa y que luego viene la revolución y se llenan de esperanza y empiezan a hacer todo por sus propias manos y a partir de comisiones apartidarias y sin ninguna dirección y todo muy muy difícil al, al inicio pero con muchas ganas y por eso se convocaban reuniones en, en el vecinato Uh, después ha sido como una lista de todos los problemas y todas las cosas que querían cambiar y ah, sí. después se, se decidía lo que hacer en estos cambios uh, y era nomiada una comisión que quería dar seguimiento bueno en, en dos años entre entre 74 y 76 entre 15.000 mil a 20.000 mil casas Uh, fueron ocupadas bueno más o menos estas las, las y por eso es muy raro que para nosotras tampoco es una, es una realidad que, que se abre y que Ana me decía otro día que en su barrio descubrió personas que ocuparon uh, en esta altura que, que, y viven ahí siguen viviendo ahí y bueno una de las cosas que era de, que era muy importante y que ha sido importante es que al contrario del fascismo en que todas las luchas eran así como luchas que intentaban de, de ocultar y intentar ganar cosas pero ocultar la, un poco las victorias aquí se empezó a, a hablar de las victorias de llegar a otros barrios de intentar de hacer procesos más colectivos todavía y, y hablar de eso en las fábricas y, y, y, bueno, y con comunicados y entonces uh, en estas conexiones entre barrios eh, se crían uh, algunas comisiones en puerto luego en junio de 74 con 33 comisiones de muradores de barrios se quería una primera comisión Inter, comisión de comisión de, de del norte y en enero de 75 una otra en lisboa de, de, de 18 comisiones y bueno la influencia de los partidos uh, ha llegado solamente después con, y se crearon uh, y se empezó a hablar de las agrupaciones también con las comisiones revolucionarias y autónomas de residentes y ocupantes, Cramo, y comités de lucha de ocupantes y pobres, plomos. Bueno, y por ejemplo, en Porto han ha ganado algunas victorias, es un caso concreto, eh, se consiguió la abolición de las regulaciones fascistas, se suspendió los desalojos judiciales y administrativos en Porto y alrededores. El ministro de la habitación admitió una particularidad del puerto entonces ha dado más dinero para un, un programa que era el servicio de apoyo ambulatorio local, que era para ayudar a las propias personas a construir las sus casas mejor. Y, y después, en mayo, en 17 de mayo de 75, uh, hubo una manifestación y porque las personas, en el puerto se quejaban que el ayuntamiento estaba bloqueado prácticamente los avances. Entonces el COPCON, que era un, una figura militar, distituyó el ayuntamiento y, y, bueno, y que se creó un otro, un otro, una otra figura con el control de, de la comisión de moradores. Fueron aprobadas las expropiaciones y las demoliciones de casas que estaban en condiciones, han sido prohibidas para, uh, para más de do que estas cosas de vivienda si sí, había como parques infantiles de grupos de teatro bibliotecas uh, alfabetización se daba a clases de esperanto todo eso camines telefónicas y sí, abrieron como electricidad los jardines de infancia por ejemplo para las crianças con disabilidad fueron creadas por las comisiones de moradores ahí en casas ocupadas y, por ejemplo, en, en el mundo rural, rural, la reforma agraria expropió más de un millón de hectáreas eh, en esa altura. Y bueno y lo que pienso que es interesante también para pensar hoy es que las personas que, que estaban en la línea del frente de, de las... De las ocupaciones eran sobre todo las personas de las casas de las casas lo porque decía antes que nosotros tampoco queríamos salir de su lugar, pero también porque es más sencillo de conocer la ciudad, eran personas que estaban más conectadas con la ciudad y sabían qué casas también ocupar y y sobre todo las mujeres el papel de las mujeres porque para nosotras este es un tema que está muy cerca que las mujeres uh, que nos llegan a habita que ocupan son sobre todo mujeres solas con sus hijos y, y ahí durante ese tiempo han sido las mujeres en la línea de frente porque sufrieron todos los días lo que era lo que estas tías hablaban, no que no tener sanidad y que tener que arreglar todo sin condiciones y tener que había una mujer que decía como yo no quiero nunca yo solo quiero poder decir a mi marido que no tiene que dar un paseo para mi hija se desnudar entonces es como una presión constante de, de arreglar todo en una casa que no da para arreglar que tener 10 personas en, un, en una habitación donde comes donde duermes y donde cocinas y bueno y eso eh, es un poco lo que sí, lo que, que me hace nombrar nuestro contexto ahora uh, y sobre todo las mujeres eran más decididas porque todo era mejor que, que, la, que la bajaca por eso bueno yo voy a construir y voy a solucionar la otra casa pero para no y, y por ejemplo el modo de actuación que pienso que también lo, lo mismo y eso es muy en, me, me deja contenta porque sí que nosotros no hablamos mucho en los activismos en partidos y así de lo que pasa de las ocupaciones pero lo patrimonio de, de experiencia sigue perdurando de, de las personas y por ejemplo las mujeres hoy y en la altura se conectaban se hablaban abrieron las casas y ahí con sus hijos los maridos se quedaban en la otra casa Uh, para no llamar a atención de los vecinos y después sí que cambiaron todos y bueno eso hay, hay un conjunto de lecciones que estamos como mirando por ejemplo las comisiones moradores cuando el inquilino no cuando el propietario no quería recibir los dinero del inquilino hacían una un depósito en la, en la, el banco público y bueno que ya está yo, que tú no lo recibiste pero ya estaba una cuenta con lo que es justo y que, que yo te estoy pagando y eso está pasando ahora en un otro contexto en Portugal y, y yo pregunté a Ana pero tú sabías que eso se hacía antes y no es como pronto que este ingenio de la gente no uh, bueno claro que sí um, ...ha habido muchas dificultades en la ocupación... ...de enfrentamiento de los propietarios violento... ...con milicias, los pues, desplazos por la policía... ...mismo durante el proceso revolucionario... ...y después la hostilidad de los vecinos... ...y... Um, ...bueno, que por la noche era muy agresivo... Y, ...y... ...y eso también ha sido una cosa que llevó... ...a ocupaciones colectivas... ...que se protegían mucho más que cuando las personas iban a trabajar uh, hacían piquetes y que se quedaban ahí uh, a la noche la misma cosa y la mayoría de las ocupaciones solas han tenido muy menos su suceso do que las ocupaciones colectivas cinco minutos claro <risa> bueno, sí. bueno, bueno. claro no bueno no, entonces Pero ahora voy a resolver por qué hoy no sabemos de las ocupaciones bueno, Um, es esto, ¿no? no hablar mal de, de todos los gobiernos eh, ¿no? um, la, la respuesta institucional ha sido muy fuerte, desde luego, y, y los discursos hegemónicos sobre ocupaciones ha sido siempre muy fuerte Entonces teníamos como los militares, justamente dos semanas después, diciendo que sí señor que las otras eran válidas pero en futuro no podía haber más ocupaciones 14 de mayo de 74 eh, los militares estaban contra porque decían cosas como sí que no tenemos casa pero no podemos entrar en, en cuestiones pseudo revolucionarias como ocupaciones pseudo revolucionarias eh, los partidos los gobiernos profesores tenían como una cosa muy, muy instable, porque teníamos los socialistas, los comunistas, ¿no? todo un, un equilibrio muy uh, difícil. Entonces, uh, básicamente lo que pasaba es que las ocupaciones eran un tema muy caliente y que ninguno quería tocar. Y por ejemplo, los partidos comunistas defendían que eso no podía ser, no podía pasar, defender las ocupaciones por la propiedad de pequeños propietarios. Y que. Entonces, <ríe> que estamos todos lo mismo, de nuevo. Y porque la, no, no estábamos en esa etapa de revolución, de enfrentar los pequeños propietarios, y por eso que necesitábamos de estos pequeños propietarios para, para la revolución entonces no podíamos antagonizar ahí bueno eh, que suena un poco ¿no? y bueno ya, no no ya está pero cuase eh, bueno que les puede ayudar un montón de cosas pero en la realidad en la constitución de república eh, lo que está escrito se habla de propiedad privada lo, lo mismo los debates que han sido tenidos se habla de propiedad privada y raramente se habla de comisiones de moradores y raramente se habla de, de ocupaciones y de expropiación y bueno que eso no se queda en el texto super revolucionario de la constitución y luego han impuesto en 70 y bueno, en el 25 de noviembre, por, por tanto, en 75, impusieron pena de prisión para la ocupación dos años y en el 77 reforzaron eso con multas para las comisiones de moradores. Por eso, toda esta contestación, de, esta respuesta institucional de discursiva, punitiva y legal, legal ha sido siempre una cosa que se quedó y bueno tengo otro vídeo pero por ejemplo personas que ocuparon hoy eh, en otro vídeo si tenemos tiempo después pues lo muestro eh, hablan de las ocupaciones de un lugar muy comprometido pero dicen sí puede ser que nosotros no debíamos haber hecho eso como fuimos radicales de más o, que es casi como un sentimiento de culpa de no habíamos hecho eso que es raro no eh, no hace sentido estaban como luchando por una cosa que, que era su derecho y bueno hoy eh, continuamos y seguimos con mucha gente que está ocupando en Portugal que eh, las partidas políticas lo medio institucional no lo habla de eso eh, es como no sé ¿hablo? Sí, sí, muy bien. sí. ocupón como ocultado, ¿no? Que, y, y que tenemos, que, yo pienso que para nosotras también es importante revitalizar toda esta discusión porque todo se centra en la propiedad privada mismo durante el proceso revolucionario. Y bueno, es eso que tenemos que, que dejar abajo, ¿no? Bueno. Não que eu ao princípio um estava. Só, só apanhei a beleia já em janeiro, fevereiro de 75. E era a Comissão de Moradores, foi essa Comissão de Moradores, organizou-se. que apareceu o um processo de salto, começamos, chegaram a organizar. E portanto organizámos e fomos fundadores do Belo Horizonte de Intercomissões. O que era intercomissões, e a intercomissões era. Os bairros, por exemplo, o, o Regal Novo, a Calçada, todos os bairros, de sal que haviam aqui em Lisboa, organizámos um, e tínhamos, tínhamos reuniões ao princípio de 15 dias, foi conversalmente para, para, para se encontrar qual era a plataforma resulta para, para as coisas que tiverem lá. E foi dito, foi criado, por exemplo, havia a necessidade de criar de um novo partido, porque havia que os elaboradores dão lá a serviço Isso foi criado, foi criada a lavoura de elaboradores, anteriormente isso, nessa altura, também houve uma grande discussão que era a Casa de Chimbaracas, não? É? Uh, e a partir daí já não, já não havia, o Governo que fosse ou fosse na altura já não podia parar, tinha que ser. Elas ficaram em pensões e depois, depois deu-se logo 25 de Abril, e elas foram então, essa lusa compartilhada é que foram assaltar as casas para meterem as pessoas lá dentro. Os moradores depois foram reencaminhados para ocupações que a cooperativa fez na altura. Há cedo, neste caso, era um, ainda não era cooperativa, eram um, um os sócios, não? Ainda não estava formada a cooperativa, penso eu. A cooperativa, penso que foi formada depois. Que fez realojamentos em várias zonas, entrá se entre campos, avenidas alvas. Não sei, mas se fizeram para já, foi a maior zona da ocupação para ir entre câmaras e os hotéis das e medidas novas. ou, ou em vários várias da cidade a ocupar outras porque não havia resposta. A câmara não tinha casas para responder. Então, em na altura, posso dizer, estamos lá. Ah, fomos a um grupo, para que, um grupo um, um, organizado que era ar. E eles deram os apoio nas alocações. a nível um o dinheiro. Tivemos que implementar, se houvesse um problema, para lá estar. E nessa altura ganhamos um pouco de força, e fez-se fez algumas coisas que não se podia ter feito, mas fez-se. Havia a necessidade de fazer e fez-se. Se calhar algumas malas. Mas, pronto, mas fez-se, temos que ir. Depois da partida daí, assim que começou-se a construir, foi tirar aquelas pessoas de lá para cá. Todos fez? Inclusive, prejudicámos algumas pessoas que, que eram moradores aqui, aqui da zona, porque é mais antiga, e, e outras beneficiaram da exigência que tínhamos. Uh, e aí, esse processo foi um dizer-lhes que, todas as vítimas que têm em casa, sempre tiveram ao caso. Não que ao princípio, não estava Só apanhei. Pero el proceso de sal um, era, un, era un servicio uh, ambulatorio de autoconstrucción local. Entonces iban para el terreno uh, arquitectos, pero también ingenieros y tal, y tal todo lo que era necesario para ayudar a autoconstruir. Y, y eso es, y, y te puedo dar cosas más direccionadas sobre eso porque en la realidad es muy es de los conflictos más interesantes de cómo se construye y lo que la gente quiere que está demandando en el local y lo que los otros que están ahí con su conocimiento técnico y que tienen que hacer lo que la gente quiere pero a veces con dificultad y eso es es un proceso de crecimiento y lo César Vieira, que es un gran arquitecto conocido en portugal estaba muy involucrado en el de sal y me decía que la arquitectura tenía que ser una arquitectura para el pueblo y bueno que hay otras experiencias ahora con islas guías eh, que son pequeños barrios en un puerto diferente seguro pero de lo mismo de adaptar la arquitectura al local y por ejemplo una de las cosas que dice sobre el sal eh, que los técnicos llegaban ahí y decían, bueno, lo mejor por costos, por eh, sanidad, na, na, na, todo lo que es necesario es un predio grande. Y bueno, que vamos todos a un gran complejo. Y la gente decía, no, no, pero me vencar a una, una casa con terraza o con, con un jardín. Y ellos se quedaban enfadados, ¿sabes? Como, no, lo que tiene que ser es que las negociaciones de esas cosas. Y, y por eso sí, que a mí me encanta este tipo de procesos, de, hay muchos, ¿no? De la negociación, de los técnicos tienen que, su conocimiento técnico tiene que ser utilizado para lo que el pueblo necesita, ¿no? Y, y que no te sino eso ¿no? en la academia en, cuando te están enseñando una profesión. Y bueno, sobre bueno sin olvidar de cosas y si Gita o Ana quieren acrescentar, bueno puede ser bueno eh, sobre las leyes entonces tenemos el 25 de abril y a 14 de mayo la Junta de Salvación Nacional que eran los militares que estaban antes del primer gobierno provisorio dos días antes de, de, de desaparecer eh, crearon esta ley que decía ah, ah, ah, que muy salvaje la ocupación y que no se puede pasar más. Claro que siguió, siguió pasando, sobre todo después llegaron los retornados, por eso todo el movimiento de ocupación tuve que continuar. Aquí primero primer ministro habló a, a la nación, ah, hubo, hubo cuatro niños que, que fueron para la calle en desalojo de casas ocupadas, casas públicas, porque después... La, la empresa que gestiona las casas públicas no se da casa entonces bueno que está de ahí que podríamos hablar de eso todo se quiera presentar alguna cosa sobre el proceso pero es un proceso muy duro porque las personas salvan para ocupación cuando no hay nada más porque es muy doloroso físicamente y tiene que construir todo y físicamente y psicológicamente entonces, pero en la realidad lo que cambió para las personas que estaban ahí, que estaban en comisiones de moradores y que después uh, ahora lo miran de forma diferente, ha sido una, un cambio de paradigma y que, que ha sido para todos los portugueses y que bueno que después de, pues de del 25 de noviembre las cosas cambiaron y fueron cambiando y y que ya no, no estabas colectivamente a construir algo y que empezaron a, a individualizar también a la gente y eso también te tira fuerza y si tampoco tienes lugares de memoria y medios de, de acordar lo que fue las experiencia que empiezas a creer lo que otros te dicen y que te olvidas de que tu propio pasas y de que tu propio estás en conflictos ¿no? y que es la historia es eso y bueno sobre puerto eh, hay desalojos eh, ahora hay, hay una, una, una tía que una gran movilización popular por una, una tía que ha sido desalojada por los niños en puerto y que ha conseguido después una resolución del ayuntamiento y era en el centro del puerto. Esto, el centro del puerto está siendo muy rápido y también tres calles vacías en el centro de Lisboa. Pero muchas veces están como emparedadas, ya otras veces no, pero es un proceso que en el centro de, de esta ciudad que es más difícil, sobre todo si es estar solo, tiene que se crear un movimiento y que no sé, eso pues, ¿Cómo está eso ahora? Si quieres responder. Sí. Yo quería decir que en Puerto, Lisboa también, Puerto Más está. lo que pasa es que ha habido una enorme cantidad de contratos de alquiler que no fueron renovados. Porque eh, en Portugal lo que los propietarios están haciendo no es, propiamente, no es tanto aumentar lo, lo, lo, lo, el alquiler, más es encerrar los contratos para vender. Hasta la pandemia era así, era para vender. Entonces, que, que tiraron mucha gente. Entonces, mucha mucha cosa se quedó uh, para, para vender para inversión extranjera. Eh, más ocupar, ahora hay muchas ocupaciones, más es de propiedad pública. La mayoría de ocupaciones que trabajamos y que hacemos una lucha, que consigue tener muchas victorias también, es cuando la propiedad pública ocupada que estaba vacía. No hay que tenemos mucha, tenemos 2% de vivienda pública y mismo así hay mucha que está vacía. Entonces, si las mujeres ocupan, y organizamos cosas con esas mujeres más ocupar propiedad privada es muy más complicado, muy reprimido muy y ahora tenemos un desalojo muy grande en tiempo de pandemia en que los desalojos estaban suspensos por la pandemia y hubo un, un, un desalojo muy fuerte de una ocupación que se hizo durante la pandemia y de todo la abierta del movimiento con la guarda... No, con, la, bueno, con, la, con, milicias, privadas. con milicias privadas y con la protección con policial. La policía <laughs> y con y la, la la las no hacía el desalojo, pero la estaba en la parancia no, no, no, no, con los propietarios, porque, son, porque todos son propietarios entonces si un es muy reprimido, el proceso es muy rápido, no tienes que, no, no, la ocupación portuguesa es altamente reprimida. La vivienda pública, un poco diferente, consigues organizar una luta con las autarquías que puedes ganar. Entonces,